¿Cómo están mis, mis amantes de Snuff? Y un nuevo video para Final Fantasy 3 Como pueden darse cuenta estamos en la noche 5 Y estamos a punto, por lo menos, de conseguir la estrella Hacer la noche Nightmare y luego conseguir el, tratar de conseguir el final bueno Una cosa que quiero decir acerca del final bueno, lo voy a hacer en directo Pero no cuesta con este con esta grabado que estoy usando Quizás cuando tenga tiempo libre, to, casi todo el día, puedo usarlo con un software para grabar en Android ...en computadora, pero eso podía ser en vano. Así que, les voy a decir una cosa importante. Aquí solo voy a hacer una noche cada, cada, cada parte. Porque me probable que pierda varias veces, porque... ...ya es imposible la noche 5. Así que, nada más aquí que hay que empezar... ...y concentrarse bien. Si pierdo, lo pauso y lo pongo en donde estaba. O sea, no pienso hacerlo al principio porque el video fue que se me hizo largo. Pero vamos a maquillar el tipo del teléfono Pero está Spintra Ya veo hasta aquí ¿Dónde está Spintra? Esto que pasa tarda tiempo en venir aquí. Ay. Que es a la una de la mañana, pero estoy. ya falta mucho para las seis. Aquí estás, eso que voy a hacer yo, voy a reparar el audio. Ocasionalmente para que... Aquí vemos que está pues No tocamos nada. No, yo toqué el sistema equivocado. Reinicie el sistema equivocado. Va a tener que esperar que se reinicie el audio. Ahora la cámara. ya que lo podemos pasar. La ventilación también, no joda, no joda, las tres al mismo tiempo, a ver dónde está, Entra. A mí casi nadie me beneficia Está en la cámara 3 y Foxy! Foxy ¿Viste eso? ¿Vieron cómo, cómo que fue que no me asustó? Porque no lo miré por completo, o sea... Yo simplemente... No lo miré por completo, solo simplemente volví. Aquí estás. De vuelta a la cámara 3. A la 3. Ay, un Foxy sí, otra vez. No. En la cámara 1 no joda. Voy a morir no joda. Se ha movido, no puedo creerlo. Está fregué ahí. ¡Ah! ¡No, Freddy! ¡No! No... ¡Madre ah, dios mío! A, a, a, a ver si me... A ver, a ver si, si vuelvo hasta las 4, o sea... Llegué a las 4 de la mañana, esto es increíble. Para no ser muy largo lo voy a saltarme hasta las 3. Bueno, gente, estamos aquí de regreso en la. Estamos aquí de regreso. Estamos aquí de regreso. Son las 3 de la mañana y bueno, he hecho los métodos que ha hecho un youtuber llamado Cajuana Games. Es un youtuber que subió de Final Fantasy 3. Y la técnica va a ser esta: si le doy dos veces en la misma cámara, el audio falla. Y también puede fallar el de las cámaras. Hoy yo tengo a Spintre en la cámara 5. Y, y entrará por el conducto de la cámara 13. Ha entrado... ¡Oh! No, no, me, no quiero perder. De aquí no te me vas a salir. Yo tengo sellada. A la 3 Ahora solo la cámara, me falta reparar Que por cierto, lo no, que no, no he notado que la batería se está acabando Es más, para que me salga la alerta en el gameplay, la batería baja Ah, ¡Oh! Spintra, date. No, están fallando las dos Voy a rechazar aquí el conducto. Tengo que cerrar. Sobre 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la mañana. Tal que lo puedo lograr. Voy a subir todo el volumen a máximo. de la mañana ustedes verán que voy a conseguir el final malo ¿por qué el final malo porque va a aparecer el, el minijuego final de la noche 5 que es el último dead mini game de este juego o sea es el último dead mini game si sí, 6 de la mañana Ay. Por fin consigo la noche 5 Ustedes ya verán algo especial en este, en este game que van a ver Si ustedes no lo han visto Ustedes ya verán este game Esta vez soy un niño llorando Según dice que es el primero que murió de la saga O sea en la historia que es Puppet Y sí creo que sí es Puppet Y vamos a ir aquí Y ya ver a quién vamos a tener aquí están viendo todos los todo animatrónicos muertos. Mira que tenemos a cachar aquí. Al hombre morado. Madre mía. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Se metió al traje de Spintra. Y mira que va a morir. ustedes ya, ya lo vieron eh, se quedaron todos con la, con todo así en shock, oh my god mira el hombre morado murió y mira que me va a salir ahorita mismo eh miran si, ¿Sí? bad ending, ahí me va a salir, voy a tomar cartón de pantalla antes que me dé pantalla de menú, pero rápido ya está la captura tomada. Y presionando, ya me voy a regresar al menú. No, ahí se regresa solo. Ustedes quieren que vean el menú de extras. Pero así se verá el menú de. Así se verá el menú de extras cuando yo lo. cuando yo lo compré. Mira, vamos a ver aquí. Ya este es el menú de extras. Aquí están viendo que solo ven los animatronics. Las demás cosas como los Junkers... Minigames. Y los, y los cheats, que son los trucos, se bloquean cuando consigo dos estrellas, las tres y cuatro estrellas. O sea, cuando ya tenga todo el juego completo, ya que ya hay cuatro estrellas. Y yo he conseguido una. Aquí tenemos a Spintra. Aquí tenemos a Spintra un poquito más cerca. Aquí tenemos a Foxy. Ahí me salió, pero logré evitarlo en el primer intento. Ahí me salió batería baja. Me salió en el primer intento. Pero yo lo evité dándole... O sea, mirando la cámara, pero fui un, est pero mientras yo tenía que la grabación, ya para ponerlo a las, a las 3 de la mañana. Está viendo Balloon Boy, ahí también me asustó mientras yo trataba de llegar a las 3 de la mañana, ya por, para poner aquí la grabación, reanudarla. Que esta chica que nunca me salió, porque no miré la cámara a las 7. Está Freddy, que, es, que, era el, que siempre se metía, siempre estaba ahí, en el... En el, o sea, en el vidrio de la oficina Y pasando por ahí Esperando que lo miremos Para que nos mate ya Y aquí vemos a Popet Que nunca me, nunca me miró aparece sí, vamos a ver aquí un 9, 8, 7 What the? Oh no que okay, no Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los chunks que no se pueden ver aquí Ni los chips ni minigames Se pueden ver aquí Están bloqueados esto ha sido todo por por esto por hasta ahora final Free 3 recuerda dar, dejar tu like suscribirte y también y también tu opinión en los comentarios Dejámelo así que nada así que nada suscríbete al canal así que le creo que un usuario que, que quizás les voy a, a dejar su captura si ustedes lo que ustedes pueden ver en el comentario de mi video anterior. Aquí están viendo en pantalla al usuario AfinkePo. Le doy créditos a él por, por, por en mi video anterior. Un saludo para esta persona. Así que ya finalizamos el video, así que nos vemos en el próximo.